Dentro del repaso que vengo dando a las distintas fuentes de innovación, a aquellos aspectos que nos pueden ayudar a innovar, me voy a centrar en esta ocasión en una de esas fuentes, ¿Cuál es la de los cambios en la estructura del mercado o en la estructura de la industria. Y que tomo, una vez más, del libro de Peter Dracker, La innovación y el empresario innovador. Centrémonos pues en en lo que son cambios en la estructura de un determinado sector o en este, los cambios en la estructura del mercado de ese u otro sector. Esta es una fuente de innovación de primera magnitud ya que tradicionalmente dentro de los propios sectores se considera que las estructuras son inamovibles. De hecho, estudiamos en las escuelas tradicionalmente que los cambios no se producen. Y de hecho nos encontramos con libros escritos 10 años atrás, 20 años atrás, donde dan por inamovible una determinada estructura de mercado o estructura de industria. Sin embargo, estando atento a los cambios que se producen en estas, podemos encontrar nuevas innovaciones. Veamos una serie de ejemplos, que además son, diríamos, de, de pasmosa actualidad, cuál es el cambio que se ha producido en dos primeras marcas mundiales como son Nokia y Motorola, que han dejado de ser líderes hace años, frente a nuevas que se introdujeron como Apple o Samsung. ¿Qué es lo que cambió? Pues había un cambio importante en lo que era la estructura del mercado. Ya no era suficiente hablar por teléfono, sino que se podía interactuar de, ma de mayor cantidad de formas. Por lo tanto, había una demanda creciente que suponía el cambio en la estructura de la propia industria o cambio en el mercado. Otro caso, otro ejemplo, es el que hace referencia a las librerías o discotecas. Las librerías tradicionales, donde uno iba a comprar libros, se distraía mirando libros o a las discotecas donde buscaba sus discos. De ahí se pasó a estos mismos productos ofrecerlos en grandes superficies o pequeñas tiendas. Se pasó también a ofrecerlo vía Internet y actualmente nos encontramos con que la oferta vía Internet, como puede ser la de Amazon, como gran éxito, ya podemos también tener el propio libro como un libro que denominamos ebook y que nos descargamos directamente de la red ha habido un cambio rápido en lo que es la estructura del mercado y a la vez de la industria. Otro ejemplo, lo que era el correo tradicional, el correo postal y la mensajería. Pensábamos que siempre debería existir un correo postal, sin embargo, un cambio en la estructura del mercado, dominado por la inmediatez, acarreó la aparición de la mensajería. Veamos otro ejemplo, también actual, la aparición del low cost. En un momento de crisis cualquier actividad, sea industrial o de cualquier organización, demanda de productos más asequibles económicamente y aparecen competidores con precios más asequibles, lo que denominamos low cost y que ponen en evidencia a otras empresas que no han sabido reaccionar. En definitiva, vemos que el cambio en las estructuras tanto del mercado como de la industria son fuentes de innovación. Y hay una serie de alarmas que nos conviene siempre poner para ver cómo se están acercando estas, eh, estos cambios. Una alarma, cuando hay un crecimiento rápido de una determinada industria, de un determinado mercado. Si hay un crecimiento rápido y estamos atentos es porque allí está apareciendo algo nuevo, algo que está cambiando, puede ser un cambio de percepción, pero está apareciendo algo nuevo. Un cambio en las percepciones, si la sociedad en general aparecen nuevas percepciones será otra fuente de alarma porque se pueden producir rápidamente cambios en la estructura de los mercados. Y por último la aparición de nuevos competidores, competidores con los que no contábamos y que de momento aparecen en nuestro sector o en nuestro segmento. Algo está sucediendo para que aparezcan estos competidores. Todas estas alarmas nos tienen que poner en alerta para ver si se está produciendo o bien dentro de nuestro sector o de nuestra empresa o de nuestro segmento cambios o bien vienen de fuera, porque aprovechando estas innovaciones podemos entrar en un nuevo segmento de mercado, en una nueva actividad o podemos coger terreno a nuestra competencia. Para que esto sea así, las innovaciones derivadas de de esta, de esta fuente de innovación, tienen que ser innovaciones muy sencillas, de implementación muy rápida y que además sean muy específicas sobre un tema. De modo que podamos aprovechar una ola de impulso de una nueva percepción, de un cambio de estructura, de un cambio de mercado y de forma muy rápida, ágil y sencilla podamos incorporar una innovación, bien para ganar cuota de mercado en nuestro, en nuestro propio segmento de actividad o bien para introducirnos en una nueva actividad. Así pues, como fuente de innovación, lo que son cambios en la estructura tanto del mercado como de la industria es una de las fuentes a tener en cuenta.